Ну, погода в погоде, ну, погода в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 La cocho coche, tu madre ni ahí la ña la puta que te parió